¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos Los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia, nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. ¿Pero estos nombres de Dios, qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su Palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Ya ve Roy. uno de los nombres más importantes de Dios, conocido como Yahvé Roy, en el Salmo 23, versículo 1. Después de que David reflexionara sobre su relación como pastor con su oveja, se dio cuenta de que era precisamente la relación que Dios tenía con él, y así afirma, Yahvé Roy es mi pastor. El Señor es mi pastor. Yahvé Roy, nada me faltará. Salmo 23, Versículo 1 Otra canción de David, quien fue pastor de ovejas y después de hombres, quien reconoce el cuidado pastoral de Jehová sobre su vida. Vuelve a revelarse un nombre de Dios en relación directa con un hombre que le está adorando. David sabía lo que estaba diciendo porque, por inspiración del Espíritu Santo, declaró que Jehová era su pastor. Vivía momentos confusos y conflictivos, atravesando valles de sombras y muerte. Constantemente sus enemigos lo asediaban. Donde iba había un espíritu de traición y luego tuvo que confiar en el pastor, como una oveja inocente confía en su pastor. El mismo David era pastor antes de ser el rey de Israel. Pudo enfrentar al lobo y al león por una de sus ovejas. Por lo tanto, sabía que Dios lo guardaría del mal. Yahvé Roy es uno de los nombres más notables de Dios en la Escritura. Este nombre se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y revela mucho sobre el carácter y la naturaleza de nuestro amado Dios. La palabra hebrea Roy, right", pastor, se encuentra unas 62 veces en el Antiguo Testamento. Se usa con respecto a Dios, el Gran Pastor. Este concepto de Dios, el Gran Pastor, es antiguo en la Biblia. Jacob es quien lo usa por primera vez en el libro de Génesis en el capítulo 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hebreos 13:20 dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. Y Primera de Pedro 5:4 dice que Él es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 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El nombre con el cual David identifica a Dios en el Salmo 23 también es dado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas...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 Versículos del 14 al 18 Este pasaje nos muestra que él es completamente igual a Dios Nos muestra que la totalidad de la Deidad Está enteramente en Jesucristo No solo era un gran hombre Cristo es Dios Jesús es el buen pastor Que puso su vida por todas las personas Como sus ovejas que somos El Señor protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo Dios nos cuida con ternura como un pastor poderoso y paciente. La Biblia nos enseña que los creyentes en Cristo somos ovejas del Señor. Lo más importante para sus ovejas, entonces, es confiar en Él. Depender de su excelente pastoreo. Tener la seguridad de que Él nos llevará a los mejores lugares de nuestra vida. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmos 100, versículo 3 No podemos amar, confiar, descansar en un Dios que no conocemos. Si lo conocemos, como lo conoció David, confiaremos en él siempre y bajo cualquier circunstancia. Y podremos decir confiadamente, El Señor es mi pastor, Yahvé Roy. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios